Sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mi sueño siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que eras en el alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso La sirena encantada me brinda sus besos. Todo lo vuelve ternura con una palabra, como por arte de magia, me lleva hasta el cielo. Su vida es mi vida. Su Su vida es mi vida Su alma es mi alma Comprendí que eras mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrí siento que te quiero más, cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial para mi vida Y te prometo adorarte hasta el fin de mis días Tú borraste el pasado que me lastimaba A tu lado todo se convierte en armonía pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me mima, me ama Y una sirena encantada Me brinda sus besos Todo lo vuelve terrenura Con una palabra Como por arte de magia Me llevas al cielo su vida es mi vida, Su alma es mi alma, Su vida.